tus amigos aquí sí. en la fiesta de vida de Cannes de la caminata zombie. Uh. Camelena me y yo me he disfrazado de zombie también. A mí la castañada es una de mis fiestas favoritas y esta fiesta pues ha sido una de las mejores. Oh, la de casa? Yo saludora de ustedes, la castañera.